Bueno, buenos días a todos y a todas a un nuevo, a un nuevo curso de, yo sigo publicando, de, de la hora permanente. Hoy es el 21 de abril y bueno, vamos a ver el curso de, de cómo realizar gráficos profesionales para, para artículos científicos con ESER. Bueno, ya sabéis que, lo, que la filosofía un poco que tenemos en la hora permanente es que los cursos son de un carácter más más informal, ¿vale? Entonces os voy a enseñar algunas cositas de, de Excel. He cambiado, habéis visto que he cambiado un poco la, la ubicación porque eh, vamos a utilizar, voy a utilizar la esa eh, 2013 porque en el ordenador que tengo ahí en el cuarto tengo la versión de 2007 y he preferido utilizar la 2013 que tiene un poco un, unas cuantas opciones más, tiene más opciones de, de diseño de gráficos. ¿vale? Entonces. Os voy a enseñar algunas cosillas, ¿vale? Un poco así una, una, una introducción miscelánea. La idea un poco que, que tengo es enseñar estas cuestiones misceláneas de cómo, de, de cómo preparar los datos en el primeramente. Y después lo que he hecho es, eh, vamos a ver una serie de, de ejemplos prácticos, ¿vale? Tengo, he cogido he hecho una recopilación de algunos artículos que ya he publicado y me he entretenido en buscar los, los datos, los ficheros de ser originales para mostraros que, que, que, bueno, que datos gráficos reales que han sido publicados en artículos, en, en artículos reales. Tengo por ahí unos cuantos, unos cuantos ejemplos. Entonces, vale, no estaré atento al chat porque, lo, porque vamos a compartir la pantalla completa. Y... Si estáis por el Telegram hay problemas, pues bueno, y lo, y lo solucionando con vuestros compañeros y compañeras, ¿vale? Vale, pues os voy a ir explicando. Bueno, aquí tenéis, esta es la versión de, de ser la, la, la opción 2000, del año 2013, ¿vale? Que es la, más, la que yo tengo instalada. Creo que no hay muchas diferencias con, con la versión actual, aunque no tampoco lo, tampoco la... La he, podido, la he podido utilizar, pero bueno, para lo que nos sirve. Yo siempre he trabajado con 2007 y, y, y con esta de, de 2013. Bueno, en primer lugar, os quiero mostrar, tengo por aquí apuntado un pequeño guioncillo para la primera parte. Para la primera parte. Eh, os quiero enseñar primero, eh, Microsoft Excel, para muchos de los que estáis aquí en, en este curso, os va, os va a servir para el 95% de las cosas que voy a hacer en vuestra en vuestra vida investigadora yo he publicado eh, eh, muchísimos artículos he publicado en buenas revistas y siempre y siempre he hecho artículos y siempre he hecho los gráficos y todas las tablas las he hecho a través de, de, de Microsoft Excel es verdad que, que he utilizado otros software como Tableau, como SPSS eh, mis compañeros Gwenza y, y, y también y también Nick con la utiliza en RStudio, pero bueno, yo me he especializado en el uso de, de, Microsoft, de Microsoft Excel y la verdad que, que, que me ha ido bastante bien y he podido solucionar gran parte de, de los problemas. Mira, hay una opción en, eh, en Excel eh, que, que es importante que, que conozcáis y que no tiene tanto que ver con los con los gráficos, pero que sí tiene que ver con la, con la, con la estadística. ¿Vale? Que es la opción de... A ver si lo tengo por aquí. Que es el complemento estadístico, ¿vale? Ya sabéis que aquí en Excel tenéis complemento. Es decir, ¿qué ocurre con Excel? No todas las funcionalidades vienen preinstaladas en Excel. Algunas de esas las tenéis que vosotros activar. Uno de ellos es el complemento estadístico. ¿Vale? ¿Veis que le he dado? Vamos a repetirlo por si no lo habéis visto. Aquí en archivo le he dado a las opciones y fijaros, aquí me aparece complemento y en los complementos hay una opción que es herramientas para el análisis. Si pincháis y le dais, os va a instalar, bueno, veis que también está el módulo de, hay varias cositas de, de, Excel, pero de, de gráficos, y, pero bueno, me interesa esta de estadísticas. Le dais y os instalará un complemento de estadístico. ¿Vale? Que eso te va a permitir, cuando hagáis análisis de datos, calcular estadísticas básicas con, con vuestros datos. Vale, bueno, eso lo, es importante que, que lo activéis porque va a ayudar a calcular indicadores básicos de, de estadística. Y lo que te va a sacar es un módulo estadístico. que ¿Dónde lo tengo yo? Vamos a ver. Vamos, ah, Bueno, se está. bueno no debería, debería aparecer aquí, pero no, no me aparece ahora. Entonces, bueno, instalar el módulo, el módulo, el módulo este, ¿vale? Porque vaya a poder calcular, como comento, diversos, diversos indicadores eh, estadísticos y descriptivas básicas. ¿vale? Eso es fundamental para activar todas las opciones estadísticas de, de Excel. Eso, ¿verdad? en fórmulas. A ver dónde estaba, sí, justamente esta mañana lo estaba utilizando, pero bueno, no, no pasa nada. Ahora, ahora, ahora lo vemos cuando tengamos los, los ficheros, ¿vale? Y lo activando mientras tanto. Después, importante. Eh, es importante también en, en Excel, ¿vale? Que aprendáis a, a importar ficheros. Normalmente eh, podéis importar ficheros de todo tipo en, en Microsoft Excel. Y es importante siempre que manejéis eh, esta parte de datos. ¿Vale? Esta parte de datos es importante que lo manejéis. Y aquí veis que podéis obtener datos de diferentes fuentes. Normalmente, las fuentes que la a importar datos son ficheros CSV o datos desde ACE. Y también tiene diversas para importar datos de diversas aplicaciones eh, estadísticas. Hay una opción interesante también. Vale, que, que no se utiliza mucho pero yo lo he bastantes veces que has podido utilizar ficheros desde la web fijaros yo vamos a ver he cogido voy a utilizar como ejemplo práctico y une vale que es una fuente de datos veis aquí que está la fuente de datos vamos a coger un indicador publicaciones por universidad este indicador normalmente lo habitual vale fijaros aquí tenemos un fichero csv lo descargo vale y lo importo normalmente este, este módulo es interesante que es el módulo de, de, de, de importación vale y veis que nos da diferentes opciones para, para importarlo aquí que estáis viendo estáis viendo que está un fichero que está separado los campos por punto y coma Perfecto, punto y coma, ¿vale? Y veis que aquí ya los trata y los puede importar. Bueno, pues ella tendría una colección de datos. Fijaros también, que lo comentaba, que esta es la dirección de la página web. vamos a cogerla aquí directamente para que, que, que lo veáis. Ahí. Fijaros, no solo podéis importar datos de, como habéis visto, de... de desde un CSV que es el habitual, ¿vale? Sino que también lo podéis importar desde las páginas la página web, ¿vale? ¿Veis que se me ha abierto como una especie de, de visualizador de páginas web? Aquí en este visualizador de páginas web, aquí arriba, a ver si consigo borrar esto. Vamos a quitar esto y voy a poner la página web, la misma donde importar CSV, este de June. A ver si no funciona. Le digo que sí. Sí. Fijaros, ¿veis? Se me ha cargado la página web aquí y le voy a decir que me importe los datos. Le digo la cerda la que quiero que me lo importe y ahí... Bueno, me ha importado evidentemente toda la página web, pero por aquí, fijaros, esta es mi tablica, ¿vale? Esto no ha sido muy interesante, la de, la de importar por la... Lo... Por, por por por a través de, de páginas web vale sobre todo por ejemplo si queréis recopilar datos de que estén, tienen que estar en el formato columna y bien tabulado y se importan perfectamente vale por tanto es fundamental que aprendáis esa parte de, de, de tabulación de, de datos normalmente qué es lo que hago yo cuando tengo unos datos Mirad, vamos a empezar aquí tengo un ficherito que luego lo voy a luego voy a compartirlo aquí Excel, vamos a ver, por aquí lo tenía. Eh, esto era así. No, este no. Era este fichero. Ahí. Normalmente, mirad. Hay un par de opciones básicas que yo utilizo siempre cuando tengo. Estos son datos que he descargado, por ejemplo, estos son datos que yo habitualmente manejo. Vale, tengo aquí un conjunto de 1.687 publicaciones científicas, a un fichero que ya he normalizado yo, ¿vale? He puesto aquí diferentes codificaciones, como veis. Voy a quitar algunas, voy a quitar para que quede más claro y la voy mejor. Esto lo quito y esto no me interesa, venga. Esto no me interesa. Imaginaros que estáis trabajando con un fichero de estas características, un fichero donde cada registro tiene un identificado único, en este registro, por ejemplo, aquí tengo yo publicaciones científicas. Pueden ser personas, lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de, de muestra. Y aquí tengo diversos indicadores. Tengo valores numéricos, codificaciones binarias, ¿vale? Y aquí algunos, y algunas con algún atributo. Normalmente, cuando yo termino de recopilar datos, tengo una tabla así gigante. Es muy difícil ver qué datos tiene entre, entre manos, ¿vale? Eh, fijaros, normalmente, una opción fundamental... Cuando, cuando trabajamos con, con, con Excel es utilizar estas dos opciones, las tablas dinámicas. Tenéis tablas dinámicas y tenéis gráficos dinámicos. ¿Cuál es la utilidad de estas de esta tablas? La utilidad de estas tablas es que van a permitir, fijaros, vamos a cogerlo, hacer cálculos rápidos. Vale, aquí veis cómo está la. Se nos ha aparecido aquí una especie de menú. Aquí, una especie, aquí es donde se genera la tabla y aquí nos aparece un menú donde vamos colocando eh, las diferentes campos. ¿Veis que estos son los campos que yo tenía en mi base de datos? Y por ejemplo, aquí yo tengo un campo que es si, si la publicación científica, en este caso, está indexada en una base de datos. Sí. No. ¿Vale? Por tanto, si yo quiero conocer cuántas publicaciones están indexadas en la base de datos o no. Aquí en la tabla dinámica, cojo mi campo, Padme, que es el campo que yo tengo, y me dice, sí, no, ¿vale? Lo estáis viendo ahí. Y decís, vale, cuéntame el código único de cada publicación. Y le doy aquí y me lo cuenta. ¿Vale? Tengo 11.686 publicaciones y aquí me la ha me, me la contado. Vale, Esto veis que es bastante útil para tener visión general de los datos. ¿Qué más tenéis que saber de esto? Fijaros que aquí he puesto cuenta de DOI, ¿no? ¿vale? El cuenta es un conteo simplemente, pero también podemos calcular o, o, otros indicadores. Voy a coger otra, otro valor, otra, otra columna cada vez que ha sido citado. ¿Vale? Ah, fíjate, ahora me está diciendo todos los artículos en función de dónde están indexados, si han sido, cuántas citas han recibido o no, el total. ¿Vale? Aquí vais viendo que todos los artículos que no están indexados tienen 3.000 citas y los que sí están indexados tienen 24.000. Y además, fijaros, por ejemplo, si quiero calcular el promedio, me pongo aquí y le digo calcular promedio o calcular cualquier indicador. no Tiene unos cuantos aquí, habéis visto que le di configuración de campo valor y tiene unos cuantos, la deviación estándar. Venga, ¿Vale? pues veis que ahí lo, lo he calculado de, de una manera rápida. Además, podemos seguir poniendo cositas ¿no? y haciéndolo más, más complejo. ¿vale? Podemos ir poniéndole otro atributo. Aquí, por ejemplo, me aparece si está incluido en un repositorio o no. ¿vale? Me permite hacer cálculos cálculo relativamente rápidos. Por ejemplo, creo que tenía aquí, aquí no lo tenía, voy a abrir otro para que lo veáis. Aquí lo tengo otra vez. En esta tabla, tenía que tengo un campo de fecha. He construir otra vez la tabla dinámica para que la veáis. Voy a quitar el filtro que está por puesto aquí. Quito el filtro y voy a generar otra vez la tabla dinámica. Tengo una super tabla y quiero tener una visión general de la tabla y de los datos que tengo. ¿Vale? Inserto, tabla dinámica y por ejemplo voy a ver la evolución por fecha le doy a la fecha, lo pongo en fila y digo, quiero saber cuántos artículos, vamos a poner dos cosas, vamos a... quiero saber cuántos artículos hay en acceso abierto, aquí, si no está en acceso abierto, si sí está en acceso abierto y que me los cuente. Cuéntamelo, cuéntame el DOI, ¿vale? Veis que aquí tengo una visión general también de esos datos rápidas, en este caso una evolución temporal, ¿vale? Que no quiero ver la evolución temporal, que lo que quiero ver es eh, por ejemplo, la revista, bueno, pongo aquí la revista y me aparece. Vamos a ordenar de mayor a menor, ¿vale? Y ahí las tenéis, pues. Que quiero ordenar por revista y además por fecha, pues me aparece la revista, como en este caso un repositorio, y la fecha, y puedo ir viéndolo, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Incluso veis que lo puedo, puedo ir cerrando de British Medical Journal, y aquí la evolución temporal. que no quiero la evolución temporal? Pues la quito, ¿vale? Que quiero ver además del número de artículos, el número de citas que han recibido. Como tengo ese campo, sumo, ¿vale? Pues ahí veis que me va generando las columnas. Bueno, simplemente os quería decir que es una opción que yo utilizo mucho para una visión preliminar de los, de los datos. Más cositas. no solo podía hacerlo en formato, en formato tabla dinámica, sino que también tenéis la opción de gráfico dinámico. Le doy igual y me genera aquí gráfico dinámico. Es decir, genérame un gráfico, pu, pu, pu, por ejemplo, de la evolución temporal. Y me cuenta los valores, ¿vale? Ahí tengo un gráfico. Y además, quiero que me ponga, si están en repositorio, lo pongo, veis que lo estoy poniendo todo igual que la tabla aquí, ¿vale? ¿Vale? Y, podéis sele y podéis seleccionando, podéis poner más más lo que queráis, más valores, todo lo que todo lo que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, ahí veis que podéis hacer varios gráficos, bueno, varios gráficos no, podéis hacer todos los gráficos que queráis, toda la opción de ser ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis las tablas dinámicas, tenéis los gráficos dinámicos que os permiten tener visiones generales. Normalmente, yo dedico bastante tiempo cuando hago a, a algún artículo Para, bueno, para que veo que esté eh, bastante activo. Yo normalmente dedico bastante tiempo ¿vale? a, a, a este tipo de, de análisis previo porque me permite tener un gran dibujo de, de los datos. ¿vale? Normalmente voy haciendo este tipo de análisis y para, para que hagáis una idea, cuando hago ese tipo de, de análisis, tengo un ficherito, a ver si tengo por aquí algunos de los que estaba haciendo. Vamos a ver. Eh, por aquí tenía alguno, creo. Vamos a ver este. Si está por aquí, tengo tantos ficheros que vale. Fijaros, este es un fichero real que está en un paper, justamente que estamos trabajando ahora. Y normalmente, conforme voy haciendo esas tablitas, tengo aquí un siempre abro un libro. Vale, veis que tengo por aquí, de, veis, tengo aquí mi tabla dinámica. La veis, no la que he generado, y normalmente todos esos datitos los voy configurando y voy creándome un fichero a Excel donde voy poniendo todos los datos. esto a ¿vale? Voy tomando notas y creando filas y, y creando tablas que después utilizo. ¿vale? Entonces, bueno, habéis visto, tengo unos datos, me los paso a Excel, en Excel alguna tabla dinámica, y voy copiando las tablas dinámicas que me van interesando. Vale. Eh, Mirad, eh, lo que os comentaba antes cuando instaláis eh, cuando instaláis eh, el complemento vale que hemos visto a, al principio vale eh, vamos a ver, aquí tengo fijaros aquí, si tenéis una colección de datos también os permite por ejemplo el fichero este eh, estaba eh, el complemento que hemos visto vale esto no viene preinstalado ¿no? O sea, como he comentado vale el análisis de datos Viene a, a través de la instalación del complemento. Entonces, fijaros, esto te permite tener aquí, en tu Microsoft Excel, un paquete estadístico básico, que para la gente que estamos en Ciencias Sociales eh, nos vale bastante bien. Ves que pasa el, el análisis de varianza, estadística descriptiva, eh, histograma. Yo utilizo mucho, por ejemplo, esta estadística descriptiva. Si, por ejemplo, fijaros, quiero calcular la estadística de las veces que han sido citados los artículos de PubMed, que es el filtro que hay. ¿Vale? Análisis, estadística descriptiva y selecciono. Ahí. Le digo que me genere el resumen de estadística. Vale, vale. Perfecto. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Me genera una estadística básica. Pues fijaros, aquí también unas cuantas estadísticas que me ha generado con, con, con este complemento. vale Este es el complemento que, que os dije que esta la ley al principio. ¿Vale? Por tanto, cuando tenéis los datos, tenéis una gran cantidad de datos, muy importante, y lo que tenéis que hacer es intentar tener una visión de generar esos datos. Tenéis las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y esta herramienta de análisis de, de, de datos. ¿Vale? Bueno, eso es una, un poco la parte introductoria de la, que, de, de, la que os quería, de la que os quería comentar antes de empezar a, a trabajar. Ahora directamente voy a pasar a una serie de, de, de ejemplos. Simplemente ejemplos para que tengáis alguna alguna alguna idea vamos a cerrar todo para que no tenga mucho lío y he preparado aquí un ficherico vamos a ver por cuál empezamos vamos a ver vamos a empezar por el por el último que he hecho mira este es un artículo que lo que he publicado hace una una semana un articulillo no tampoco vale que es sobre sobre el covid 19 Imagino que lo conoceréis. Mirad, aquí he preparado para este artículo. Preparé este gráfico. Mira, este gráfico es bastante interesante y está hecho con Microsoft Excel. Para hacer gráficos, podéis complicaros la vida tanto como queráis. Vamos a ver algún software libre para de también un curso para un software libre de que este para hacer gráficos vectoriales. Pero claro, si cada vez que tenemos que hacer una publicación tenemos que aprender un software nuevo, perdemos más tiempo aprendiendo software que haciendo publicaciones científicas, ¿vale? Muchas veces, soluciones artesanales o soluciones más caseras o van a venir bien, van a ser más rápidas y van a funcionar eh, estupendamente. Por eso quería mostrar los ejemplos de artículos reales de que se han publicado, ¿vale? Para que ayer es que no... Que, que se puede hacer perfectamente cuestión gráfico de una manera más casera o más manual y que pueden eh, ser aptos para, para publicación fijaros esto esto es un gráfico y normalmente ah, aquí bueno voy a abrir el fichero creo que es este que lo tengo por aquí aquí lo tenéis veis aquí tengo mi hoja mi, mi fichero de trabajo en en Excel, vale aquí lo tenemos Ahí la veréis bien. Mira, este que veis aquí, eh, veis que simplemente el gráfico este es una, es una tontería inmensa, porque este gráfico es simplemente. Vamos a establecer un gráfico aquí. Vale. Veis que el gráfico es este, este gráfico, vale que es una evolución temporal. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo me enfrento y digo, ¿qué hago con este gráfico? ¿Qué análisis hago yo con, con este gráfico? Este gráfico tiene un problema eh, interesante. Y es que fijaros, toda esta parte, ¿vale? Toda esta parte... Está en blanco. A mí los gráficos me gusta emplear la mayor parte de, del gráfico para ofrecer algún tipo de información contextual. Este gráfico como tal, bueno, está bien porque demuestra el fenómeno, ¿no? que hay un crecimiento de publicaciones en COVID, pero yo siempre intento hacer dos cosas. Es eh, intentar ofrecer algún gráfico complementario, fijaros que aquí lo que he ofrecido es una evolución pero aquí lo que he hecho es ...un porcentaje, por ejemplo, de estas dos... ...porque estas dos están contenidas en este, ¿no? Y hacer un porcentaje de cuánto supone cada una de las líneas... ...la verde y la azul. Y he creado aquí, ¿vale? Un gráfico de barra. Por tanto, yo estoy combinando en un solo gráfico... ...una evolución temporal y un gráfico de totalidad. Este gráfico, normalmente, si fuera... podría haberlo hecho en un queso ...pero no, he preferido hacerlo ahí dentro de este gráfico... ...para, para que fuera más, muchísimo más informativo. He hecho otra cosa aquí interesante... He creado por aquí una línea del tiempo donde el lector puede hacerse una idea de cuántas publicaciones hay en una fecha determinada. El 31 de enero había 340, el 9 de enero 760. Aquí, por ejemplo, yo lo que quería reflejar es que había un crecimiento exponencial de la producción científica y cada cuánto tiempo se duplica la producción científica sobre el COVID. Por tanto, lo marqué ¿vale? y marqué el día. Veis que aquí aparece, pues bueno, una evolución temporal complementaria a la que nos ofrece el gráfico. Pero aquí tiene una cosa buena, aquí ya tenemos datos concretos, 340, 716, lo que orienta bastante al lector. Y aquí pongo el total, 9.435, ¿vale? Y la fecha, el 8 de abril. Entonces aquí, fijaros, tenemos la evolución temporal clásica, aquí le damos una información muy precisa al lector y aquí le contextualizamos los, los totales. A mí me gusta también, fijaros... Aquí estamos en, un, eh, en, un, en una evolución de un carácter más, digamos, de un... De, estamos hablando de, de un evento social o de, o, o de un problema social y que está vinculado a otro tipo de acciones, ¿no? Entonces aquí quería fijaros, reflejaros con lo que ocurrió en el tiempo. ¿Y qué puse? Puse aquí, contextualizar el gráfico con lo que ocurría en otro contexto. No era un contexto de publicaciones. Dije, dije, voy a relacionar publicaciones cuando... La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional sanitaria, vale, que la declaró aquí el 31 de enero. Y además, la pandemia, la declaración de pandemia la declaró aquí, ¿vale? Va, esta información pues, te contextualiza mucho los datos. Además, puse aquí los datos de cuatro países en las que están los cuatro, en la fecha en las que se establecieron la, la, la cuarentena. Este dato, ¿vale? Pues ya nos permite contextualizar en el tiempo, en el tiempo histórico, ¿Vale? Todos los datos que yo tengo de publicaciones de publicaciones, de publicaciones científicas. ¿Vale? Y veis realmente, fijaros, que las publicaciones científicas, aquí cuando se empiezan a... a fijaros que hemos estado, los científicos llevan publicando sobre el COVID prácticamente desde que Wuhan establece la, la, la cuarentena, ¿vale? veis que establece la cuarentena y empiezan a aparecer publicaciones científicas. Pero realmente, cuando el mundo se empieza a cojonar un poquito, es cuando Italia entra en cuarentena y cuando se declara la pandemia, que ya brutal. Y cuando Estados Unidos ya se pone en diferentes estados de, de, de, de declarar la cuarentena, ¡plá! Crecimiento exponencial. No tiene por qué estar relacionado. Yo no estoy relacionando fenómenos, estoy contextualizando fenómenos. ¿Vale? No necesariamente las publicaciones científicas eh, tienen que estar relacionadas. Pero, bueno, el gráfico al final eh, es mucho más significativo. Y fijaros, pasado de un gráfico, que podría haber sido un gráfico un poquito lamentable, a un gráfico un poco más mejor, eh, mejor editado. Vamos a ver una cosita aquí, ¿vale? Diréis, ¿cómo he hecho esto? Fijaros, yo... ¿Esto cómo está hecho? Esto está hecho a manubrio, ¿Vale? ¿Vale? Fijaros que esto, cae okay. Vamos a ver, os voy a poner aquí, os voy a enseñar cómo he hecho esto. No creáis que, que esto, fijaros. Esto simplemente voy a poner... No tiene ninguna opción hacer el que tú puedas hacer las cosas ni, ni, ni introducirlas de la manera que yo lo he hecho. Fijaros, si yo quiero introducir aquí, esto lo he hecho de esta manera. Forma. He puesto esto aquí. Me busco la banderita, ¿vale? Eh. Perdón, aquí lo he puesto. Aquí tenemos una banderita. Yo utilizo un programa que lo tengo siempre a mano con el blog de notas que recorte: recorte banderita banderazo ahí taca taca y nah. y ahora le pongo una etiqueta insertar pero vamos a ver está aquí Vale, y la pongo ahí. Le quito aquí esto. Vale, veis que voy añadiendo los elementos de manera manual. Igualmente, este gráfico, vamos a... ¿Este gráfico que es? Este gráfico que yo he hecho aquí es... Vale, lo he hecho así añadiendo los diversos elementos. Esto podéis pensar que está lamentable y poco profesional o no, pero veis que es bastante efectivo y tiene una cosa eh, importante ¿vale? Vamos a rellenarlo de verde Es eh, que, que te va a permitir que tú todo lo que se te ocurra lo va a poder implementar en, en, en el gráfico ¿vale? Normalmente cuando tengo cuando tengo este tipo de, de figura ya montada Este gráfico me lo llevo aquí, fijaros, a ¿eh? con el programa recorte, hago así y, lo guardo, y ya está listo para, para prepararlo para, para la revista científica, ¿vale? Lo hago en el screenshot con una pantalla bastante grande, ¿vale? A una forma artesanal, pero bastante rápida y efectiva hacer eh, gráfico. Una cosa, para hacer este gráfico yo estuve... Casi cuatro o cinco horas solo para hacer eh, este gráfico, ¿vale? Porque voy, normalmente, no, cuando hago gráficos lo hago como si fuera una especie de, de, de cuadro en blanco y voy añadiendo elementos, lo voy quitando, combinando, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, me salen gráficos que eso pueden ser bastante originales porque no hay ningún software que te lo haga. Y a la editora de la revista le gusta bastante. Hago una pequeña pausa y os voy a dar la, lo de la firma, ¿vale? vale eh, ¿Dónde tengo ya esto? Por aquí el drive, vamos a ver un momentito, lo tenía que haber tenido preparado, pero como soy un desastre, eh, sí, aquí, aquí, aquí está. Aquí la tenemos. Vale, perfecto. Copio la firma y ahí la tenéis, ¿vale? Entonces, eh, ahora respondo a vuestras preguntas. Bueno, ahí está mi colega también Rubén, que como trabaja conmigo y hacemos mucho y bibliométrico, seguro que, que os puede ir resolviendo las dudas porque yo no estoy leyendo el chat, ¿vale? Entonces, Rubén, si tú la puedes echando un cablecillo, te lo, te lo, te lo, te lo agradezco. Bueno, ahí he visto que a una manera artesanal. ...pero bueno, las maneras artesanales muchas veces son más fáciles... ...y nos permiten alcanzar resultados bastante, bastante buenos, ¿vale? Os voy a vamos viendo más, más un par de ejemplos, tres más... ...¿vale? que también os pueden ilustrar bastante... ...por tanto, Excel, os voy a recordar un poquito... Eh, ...insertando forma, tenéis para insertar aquí texto, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces... ¿Vale? Fijaros aquí también, otra cosa del gráfico, aquí tiene el puntito este que la podéis editar, perfecto, bueno. Más cosas que, que podéis hacer con los... Bueno, aquí simplemente en el curso este, o en esta sesión, voy a explicar una cuestión bastante general. Si queréis, pues vamos, si se alarga la, la pandemia esta y, la, y el aislamiento, podemos hacer un curso específico ya haciendo los, los gráficos, porque claro, la, las opciones que tenéis para editar los gráficos son infinitas, ¿vale? Ahora, ahora veremos, veremos algunos, ¿vale? Aquí tenéis unas opciones de edición que son infinitas. Que tenéis que aprender muy bien, porque claro, aquí podéis poner sombras lo que queráis, ¿eh? Fijaros las opciones de, de edición que tenéis para, para trabajarlas. Nada más que ver esto nos llevaría un par de horas, ¿eh? Todas las opciones estas y ver cómo las la podemos aprovechar. Yo, por ejemplo, si queréis aquí, fijaros. Pintar una serie de, si queréis poner aquí, aquí un marcador... Podéis poner un marcador final que termine en un cuadrado, que el cuadrado sea así de grande y que además el cuadrado sea rojo porque quería enfatizar que hay peligro. Pla. Y además, ¿vale? veis que aquí pues me sale. Fijaros que cada uno de los cuadrados, si quiero enfatizar este punto, también puedo. Lo que os quiero decir es que vosotros en un gráfico podéis añadir muchísima información, tanta como queráis. Cualquier elemento de este tipo, que pongáis chiquitito engrandece y hace mejor eh, eh, el gráfico, ¿vale? ¿Qué más quería enseñar? Ah, sí, antes de que se me olvide. Eh, vamos a ver, voy a coger mi dataset que tengo aquí, de, el que hemos descargado de la universidad, de ejemplo de universidades. Aquí tengo el que hemos descargado al principio, otro dataset normal. Fijaros, voy a quitar esto, no me interesa. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos... La Universidad Española, tenemos aquí hoy el año, ¿vale? Esto también lo quito. ¿Qué tenemos? Fijaros que podíais, en Excel podía ser dos tipos de también, eh, antes de... también antes de hacer el gráfico, tenéis una opción, ¿vale? Que es muy interesante y que yo utilizo muchísimo. Fijaros, para hacer un análisis previo de los datos, ¿cómo puedo hacerlo? Tenemos esta opción. Formato condicional. Esta es la leche, esta es la, la leche absoluta, el formato, el formato condicional, ¿vale? Porque fijaros, aquí tenemos la producción científica 2017. Y digo, vamos a ver esto. Que, imaginaros que tenemos esto desordenado. Vamos a desordenarlo por, por ejemplo, por el nombre de la universidad, que no tenéis aquí, universidad. Tenemos una serie de datos, ¿vale? Fijaros, 2.700, no sé qué, pero aquí no veis nada. Aquí realmente... No veis nada. Fijaros que el formato condicional lo que nos permite es que si seleccionamos un determinado rango de celda, le puedo dar un formato de dos tipos por barra o por color o por marcador también. ¿eh? Y pues decirle, si oye, quien márcame, quiero ver los que más valores tienen. pla. tía esto está de muerte, porque ya veo, ah, mira, yo no sé qué es esto, pero sé que es lo que más tiene. Y sé que esta de aquí no sé lo que es, pero estaba mal. Vale, rápidamente fijaros, ya estoy marcando los datos y tengo una visualización perfecta de, de lo que está ocurriendo en, en, en mi dataset Esto es el formato condicional, que es una herramienta que os va a ayudar muchísimo para ese análisis preliminar de datos. Veis que aquí tenéis, para hacer diferentes tipos de, de, de barritas. Yo lo empleado algunas veces, ahora voy a enseñar algún, algún ejemplo para introducirlo directamente en artículos. Que no queréis barra, tenéis colores. Vale, vamos a coger aquí. Vale, vale, fijaros. Aquí rápidamente veis que la Universidad de Barcelona tiene valores altos. Aquí hay otra que tiene valores altos, que es la Autónoma de Barcelona. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Esta que será la de Valencia. Perfecto. Aquí la OGR que también tiene. Veis que rápidamente podéis ver los datos y analizarlos. ¿Vale? Con esto también podéis hacer un gráfico y hacer, mapa de, hacer un mapa de calor. También bastante, bastante interesante. ¿Vale? Las cosas no sólo podía hacer esa especie de gráfica sino también poner aquí todo este tipo de cuestiones vamos a ver que aquí podéis poner por ejemplo flecha podéis poner banderita podéis poner este gráfico podéis poner este gráfico de porciones y este de evolución o este de relleno vale bueno, ahí eso da una, una, una herramienta que es absolutamente brutal para análisis de, de los datos y la previsualización de, de los datos. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Fijaros. Eh, mira, con el tema de los gráficos, como he dicho, una de las cosas que, que me gustó de los últimos es el, tenéis los gráficos convencionales, que son los de toda la vida, ¿vale? ahora veremos algunos más, pero también tenéis algunos de estos, estas son las leche, los minigráficos, mirad esto, los minigráficos, la doy aquí, le doy igual, ahora le doy aquí y le digo, ahora esta serie, genérame un minigráfico, perdón, que estaba aquí, vamos, minigráfico, vamos a poner este de columna, selecciono la serie, tacata. y ahí tenéis un minigráfico, Vamos a tirar para abajo. Hostia, qué guay. Mira, vale, fijaros. no ha salido un mini gráfico de una serie temporal para toda la universidad. Esto nos permite también tener una visualización previa de los datos, fijaros. Vale, para arriba, para arriba, para arriba. Esta tiene ahí una caída en medio, perfecto. Esta tiene una caída en medio, esta va para abajo, esta va para abajo. Vale, fijaros que rápidamente con esta herramienta Podemos visualizar también nuestro, todos nuestro, nuestros datos. Os voy a enseñar aquí que he traído algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo de cómo he utilizado yo esta herramienta. Eh, ¿Cuál era? Este, presencia. Mira, publiqué este paper, presencia en redes sociales armétricas de los principales autores, bla, bla, bla. Ah, un truño. Venga, eh, aquí tengo mi paper y fijaros. ¿Vale? Aquí esto, este gráfico, fijaros la cantidad de información que hay ahí, ahora después ya la, uh, os paso las referencias completas y os paso la, las plantillas si queréis para que veáis un poco cómo lo tengo todo en una carpetita. ¿Vale? Fijaros, aquí tengo una información brutal, tengo autores, si están en Twitter, he puesto aquí un símbolo de sí o no, cuántos seguidores tienen en Twitter... ¿Vale? Presencia en Mendeley, sí, sí, sí, Bien, perfecto. Número no de trabajo en web o sala, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y aquí lo he editado con, con, con, con los mini minigráficos. No, este es con formato condicional, ¿vale? Pero bueno, fijaros que rápidamente en un fichero de una complejidad importante he intentado hacer una tabla que tuviera muchísima información. Por aquí, por ejemplo, veo, ah, hostia, aquí hay, hay dos columnas, ¿quién es este? Ah, mira quién es. El amigo Nicolás, el amigo Nicolás tiene mucho de número de tweets y el amigo Nicolás tiene mucha media de tweets más que el resto. Vale, esta gente también lo ha de 2, pero aquí vemos que estos tienen poquito. Veis rápidamente visualizo datos. Como sé también que los vistos, esto me indica la presencia de las redes. Digo, ah, mira, estos tienen mucha presencia en las redes, pero este, por ejemplo, no tiene ninguna presencia en las redes. ¿vale? Fijaros rápidamente de un vistazo cómo soy capaz de construir una tabla con muchísima información y con muchísimos indicadores. Una tabla perfecta para incluir un artículo científico. Ahí tenéis la página y es dos tercios de la página del artículo científico. Y eso es un gráfico o una, o una tabla combinada, o ya no sabemos lo que sea un gráfico. Veis, esto es una tabla de ESER, amigos. Aquí. Esto es una tabla de ESER convencional. ¿vale? Veis que esto son simplemente caracteres y esto es un formato condicional, es decir, esto. ¿Vale? Este, Eso es lo que le he metido ahí. ¿Vale? Un formato condicional. Y esto lo he copiado y lo he pegado tal cual. ¿Vale? Eso se copia como un formato GIF eh, de alta resolución y, y sale perfectamente. ¿Vale? Bueno, ahí la tenéis. Como veis, es un fichero de Excel que está construido con caracteres y con los formatos condicionales. Perfecto, ¿eh? Esta, veis que Excel eh, parece una tontería, pero nos va a permitir hacer gráficos súper avanzados, no solo contar tablitas, va a hacer una evolución. Vale, vamos, a un, vamos a ver algún ejemplo algún ejemplo más que tenga por aquí, por aquí chulo. Eh, ¿Qué más tengo? Os quería enseñar también alguna cosita o guapa que tengo por aquí, ¿vale? Que yo utilizo bastante los papers. Vamos a ver este que tiene. Mira, otra de las cosas que yo utilizo mucho. Esto, Esto no, eh, mira cuando hago tabla, como en este caso, vale, tengo una tabla, intento insertar gráficos muy básicos, muy, muy tontunos, que me permitan contextualizar esta, esta gráfica. Eso lo hago bastante, y creo que tengo otro por aquí, este, donde lo, también lo utilizamos, vale, aquí, mira A ver si se abre, que se lo descarga la primera página. Vamos aquí. Vale, fijaros dónde lo tengo. Lo que os quería enseñar. Aquí. Vale, Mirad, veis. Intento también que las tablas no solo sean tablas, sino que fijaros, le meto información con mini gráficos. ¿vale? Que son gráficos hechos con pequeños recortes que pego en mi, en mi tablita ¿vale? Y que explican rápidamente también la, las tablas. Son como una especie de mini gráficos que suelo, que suelo insertar eh, eh, en las tablas. Otra opción que yo utilizo mucho aquí en, en el Excel es... Esta, vamos a ver, que os quería enseñar. Bueno, esto también lo explico en algún curso. Veis que siempre hago estos grafiquitos, estos, estos diagramas para el tema de la metodología pero bueno, eso no es lo que quiero explicar hoy. No, este no era es el artículo que quería ver. tengo lo, Este de los libros puede ser, venga, sí. Eh, impacto no sé qué, bien, otro rollo aquí. Este, eh. vale. Veis, mirad, otra de los gráficos o de la de los muchas veces que yo utilizo en todos los artículos si lo va si se le doy un vistazo es lo siguiente es ¿eh? gráficos bivariantes vale donde eh, represento un caso con dos variables diferentes vamos a abrir esto aquí lo tengo Ahí. Vale, este autográfico es de, de de Excel vale fijaros que intenta siempre Sigamos con la misma filosofía. Yo cuando hago un gráfico tengo que intentar representar el mayor número de información o la mayor cantidad de información posible eh, eh, eh, en ese espacio que tengo para pintar. ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que yo esto lo voy pintado como punto, pero dije no lo voy a pintar como punto, lo vamos a pintar con dos variables y además con tamaño. Fijaros que aquí hay varios elementos que, que hacen de este gráfico un, un gráfico bueno. Por ejemplo, Todas las variables importantes están, todas las variables, no, todos los casos importantes están identificados, ¿vale? En este caso, editoriales universitarias. Tuve aquí un problema interesante, y es que fijaros, aquí había un pelotón que era la leche, ¿vale? Que era Rulich, que veis que es gigante, y aquí tenemos Artet que era también, y Palgrave, perdón. Es Rulich, que está este, ¿vale? Ese a marcarlo, ese, ¿vale? Lo vais ahí, y después teníamos aquí a Grave, ¿vale? Que era este. Fijaros que si yo quisiera marcarlo, también yo utilizo muchas veces eso, marcar determinados casos con algún tipo de color, ¿vale? Tenemos dos placas dos gigantes, pero fijaros que esos dos pelos eran tan grandes, tal el tamaño, que se me comía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis editoriales más que no se veían. O lo que os digo simplemente es que aquí vaya a tener opciones infinitas de, de edición Y lo que adopté yo aquí fue darle en este caso a este gráfico que hice, le di un nivel de opacidad menor y permitió representar todas las pelotas que estaban detrás. Veis de que se ve como un poquito más gris, aquí la estáis viendo. Es porque esa pelota tiene un nivel de opacidad eh, más grande que, que el resto. Por tanto, se puede ver lo que hay detrás. Y además, fijaros, digo... Dentro de este pelotón porque no podía poner tantos nombres, porque se iban a agorpar dentro de este grupo que está por aquí, están todas estas editoriales. Y puse esta notita, ¿vale? Entonces, fijaros, tuve un problema de edición, que era que no se veían determinados casos, ¿vale? Y lo solucioné de una manera bastante, bastante fácil. Vale. es un ejemplo bastante bueno de todo lo que podéis hacer con... Con, con, con el Excel vale ¿Veis que queda otra cosa que yo utilizo bastante es poner siempre alguna línea de referencia esta es el valor medio mundial vale de manera que todo lo que está por encima supera el valor medio mundial y todo lo que estaba por debajo está por encima de la media mundial esto también esto tampoco lo da ese esto lo he yo ya manubrio ¿eh? veis que son pelotistas que he yo vale he dicho venga pues una pelota esta para acá esta para acá y esto para acá, ¿vale? En ocasiones la leyenda la tienes que introducir tú si te si no te gusta la que te ofrece, la que te ofrece Excel, ¿vale? Que se pueden hacer gráficos muy chulos. He hecho, mira, tengo incluso aquí a ver este. Ya tengo este paper, que incluso que es exclusivamente. Este paper, es, bueno, está publicado en Informetri Y este paper es de visualización de la información, de diseño de gráficos, de para visualizar información. Desarrollé un gráfico, una modalidad de gráfico que era este. ¿Vale? En Excel. Es un gráfico que se llama Cloud White, Cloud White Map, ¿vale? Porque va la lectura de izquierda a derecha, en el sentido de la juega de reloj, por eso se llama Cloud White. ¿Vale? Entonces tú vas leyendo los datos de aquí. Este, este, este, cuanto más se acerca al medio, más se parecen los casos al fenómeno con el cual la estás comparando. ¿Vale? De manera que tú vas viendo quién se parece. Pues este se parece muchísimo. Y además ve el tamaño de la, del caso. ¿vale? Va identificado con colores, low, medium y height. Este gráfico, un diseño de un gráfico, el paper es de visualización, ¿eh? Mapping. Vale, Esta es de, de visualización. Y ese gráfico no lo hice con RStudio, ni me tuve que ir a software especializado. Ese gráfico es un diseño que hice como voy aquí a través de ese. ¿Y sabéis cuál es ese gráfico? Ese gráfico, lo tenemos por aquí. Y se está, eh, En la araña, a ver si lo veo por aquí. Aquí lo tenemos. Ese gráfico es eso. Este gráfico es este gráfico, pero con una edición brutal de muchísimas horas. Veis que aquí lo que hemos hecho es, por ejemplo, indico aquí que la lectura de izquierda a derecha, una flechita para que el usuario tenga, ahí, tenga la, la, la referencia hacia donde tiene que dirigir la mirada. Aquí tiene el estándar. Veis que el estándar, pues fijaros que va con, con un sombreado. Aquí todos los. Todos los puntos tienen nivel de opacidad, ¿vale? Para cuando se solapan se puedan ver las líneas de cada uno, ¿vale? Veis que esta línea, estas líneas son grises, estas son negras, todo eso son elementos que contribuyen al diseño gráfico y a que el, el lector o el científico puedan distinguir los diferentes elementos sin distorsionarles, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis eh, este gráfico. Lo único que quiero enseñaros con, con este gráfico vale, es una visión de que Excel es ilimitado, tan limitado como la, como la imaginación que tengáis vosotros a la hora de, de, de, de hacer gráficos o de, o de diseñar, vale. Pero esto cuando se lo explicábamos a la revista no se quería que estuviera hecho en Excel este tipo de este tipo de diseño, vale. Vaya ahí otro otro diseño. Bueno, aquí claramente cuando los gráficos juntos nos permitía ver eh, pues lo que pasaba en diferentes disciplinas, vale. Fijaros que esta disciplina era totalmente diferente a esta y era totalmente diferente a esta. Bueno, pues ahí tenéis la, la, las grandes posibilidades que nos va a dar, dar ese No sé si tengo aquí algún ejemplito más para acabar. ¿Vale? Si sí, os quería enseñar, vamos, presencia, data, este, vamos va a ver, no sé qué os quería enseñar de este, pero luego nos miramos, si es que se me quede algo. Ah, mira, aquí tengo otro ejemplito de, bueno, estas son gráficas, grafiquitas, pero mira, este gráfico es singular. Este gráfico. No hay, o creo que no he visto ninguno, imagino que con R lo mismo para encontrar algo, que te haga un gráfico en el que combine dos variables, número de documentos, número de citas, el caso, y además el caso esté representado porcentualmente. Ve aquí que lo negro representa el porcentaje de documentos citados y lo blanco el porcentaje de documentos no citados. Estos son bases de datos, de manera que vemos que esta base de datos, Cristalography Open Database, tiene muchísimos documentos citados, un porcentaje mayor que este. ¿Vale? Vemos que el Protein data Bank es totalmente diferente al Interuniversitario Consortium, tal cual esta base de datos. Son bases, son con estas dos variables. Podían haber sido con variables, con esta variable, número de documentos, el número de citas, podría haber sido bastante similar, pero al añadir cuántos documentos de esa base de datos están citados, no vemos que son dos universos completamente diferentes. ¿Vale? Mirad qué información. He combinado gráficos de quesito, así en algo normal, eh, con un gráfico bivariante. ¿Vale? Veis que sigue la misma filosofía de muy poco espacio libre en el texto y todo informativo. Eso está hecho en Excel, eso está hecho en Excel. también a, a mi estilo artesanal. ¿Cómo lo he hecho? Chico, pues lo he hecho simplemente, aquí lo veis, haciendo mis casitos, aquí, de cada base de datos. Voy a poner aquí, venga, veis cómo se actualiza. He cogido la herramienta recorte y digo, que la recorto. Y eso lo he incorporado a mi gráfico manteniendo las diversas proporciones, ¿vale? Acá están. ¿Vale? Pues para cada base de datos he hecho su grafiquito manual, lo he recortado. Uy, me he perdido ya. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Vale, lo he lo he recortado y me ha salido ese, ese gráfico. Otra vez lo he perdido. Ya la torpeza infinita. Normalmente, para obtener después la imagen buena, ¿vale? Hacéis así. ¿Vale? Y la guardáis. Os podéis guardar aquí normalmente como JPG o GIF sin ningún tipo de, de problema. Vamos a guardarlo ahí. ¿Vale? Ahí tenéis el grafiquito. ¿Vale? Con una buena resolución. ¿Vale? Tenéis que ampliar bastante la pantalla para que os salga con buena con buena, con buena resolución. ¿Y qué más cosas quería enseñaros? Hemos visto de los libros. Vale, pues voy a parar un momento y mira, simplemente ya también mencionaros, yo por ejemplo, eh, ¿dónde lo tengo eso? Eh, nueva carpeta, no, yo no sé dónde no tengo las cosas aquí. Mira, muchas veces, ¿vale? O eh, yo directamente lo que hago, vale Por ejemplo, si quiero hacer un gráfico para insertarlo en mi artículo, yo he dicho que me, inter me gusta combinar varias varias cuestiones, en este caso combino un botplot con otro gráfico. Y en el mismo Microsoft PowerPoint, cojo los gráficos, me los traigo, vino ¿vale? me pongo su marquito, ahí. Y ala, esto lo pongo en grande para que se vea, para que se vea guapo bien. Corta y, vale, y ya lo puedo pegar aquí eh, bueno, para pegar un vuestro científico. Esto quiere decir que lo la... gráfico uno, ta, ta, ta, ¿Vale? Microsoft que os sale perfecto. Intentad siempre, a medida posible, hacer gráficos que os combinen ¿eh? varias informaciones. En este caso, la distribución más todo el universo por tamaño de toda la, toda la muestra. Este, en el caso concreto de este, ¿vale? Este lo he hecho con, con, con Tablo, no lo, no lo he hecho con, con Microsoft Excel y yo creo que no me queda que lo principal esto de ejemplo universidades vamos a ver que era este, este era, ya no sé lo que era ah no, este es el que hemos visto no ah no. vale, esto bueno aquí tenemos otro de, otro de los gráficos que tengo de el veis fijaros este gráfico porque os lo he enseñado siempre cuando hay un gráfico bivariante vale, esto es, eh, es importante ya que hemos comentado, habéis visto que hemos hecho el gráfico bivariante mirad, gráfico Bivariante 1, ¿eh? Gráfico bivariante 2. ¿Veis que son totalmente diferentes, eh? Y todos están hechos con los gráficos bivariantes de Excel. Y gráfico bivariante 3, ¿vale? Fijaros las potencialidades que tiene de edición solo los gráficos bivariantes de, de Excel. Fijaros, siempre que tengáis un gráfico, intentad, ¿Veis? Poner siempre, señalar los casos más importantes, en este caso he puesto los casos más importantes de esta zona, del eje de la Y, y he puesto los casos más importantes del eje de la X, para que el lector tenga una información interesante. Y lo he marcado. A ver, esto, esto debería ser así. Principal es categoría web o sea, Aquí a la izquierda las tiene usted y a la derecha. Siempre una línea de tendencia para que divida el entorno y después fijaros, aquí he puesto igualmente todo esto. Veis que la edición de esta es totalmente diferente a esta. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis tres casos totalmente diferentes de un, de un gráfico, eh, de un gráfico bivariante. Y yo creo, tengo presencia, data, COVID, COVID, ese es el del COVID, el club, los cajales, vale. Vale, eh, bueno, este no creo que no tenía nada. Bueno, Aquí tenía otros gráficos de ese, pero bueno, no lo. No, no quiero entretener más con, con tanto gráfico que ya me, me estoy pasando. Bueno, habéis visto habéis visto un poco que las posibilidades de Excel son prácticamente infinitas. Que las limitaciones que tengáis son prácticamente mentales. Yo sé, por ejemplo, que os podéis agobiar porque veis que se están presentando eh, en estos cursos herramientas que te permiten hacer muchísimas... Ah, bueno, se me ha olvidado también. A ver, espérate. Voy siempre a salto de mata, se me olvidan cosas. Vale. Eh, se me ha olvidado, fijaros, que la Bueno. Aquí mismo. Aquí, fijaros, también tenéis, para todo aquello, que queréis esas cosas más avanzadas? Aquí en aplicaciones podéis ver aplicaciones relacionadas con visualización de, de, de datos me voy a la tienda de Office esto va a dar una, una potencia que es brutal porque fíjate, tiene visualización y podéis hacer mapas de calor vale podéis hacer muchos gráficos que en principio no se podían hacer antes con ese pero gracias a este micro aplicaciones así podía hacerla Gráficos de burbuja, interactivos. ¿Qué más tenéis por aquí? Que le podéis dar un vistazo. Tenéis este, los gráficos dinámicos de, de E2D3. De de E2, ¿Vale? Mirad, tenéis gráficos radiales. En fin, tenéis más opciones de las que, de las que ese lo, os da. ¿Vale? Y había alguna otra chula también por aquí a ver que os quería enseñar. Vale, bueno, es cuestión de que, que le deis un vistazo. Cuando vosotros agregáis una de estas aplicaciones, lo que tenéis aquí es que se van a instalar aquí mis aplicaciones. Vale, entonces, pues bueno, le dais aquí y se os cargará esta aplicación concreta. ¿Eh? Como mola, pues ahí podéis hacer de todo. Aquí aparecerá gráficos como un parecido porque esto, utiliza, esto se utiliza un, una fuente externa para la generación de de datos más avanzados que los de que los de en algunos vale Mira, ¿eh? no solo como mola vale entonces la visualización no es que no tengáis fijaros que qué bien está vale no tengáis complejo en utilizar ser porque es está ya en un grado de desarrollo para el tema de visualización de datos que es, eh, es totalmente brutal vale y va a permitir hacer gráficos de todo tipo y de, toda la, y de toda la naturaleza, ¿vale? Y con múltiples formatos. No solo vaya a tener los gráficos de, de toda la vida, voy a meterme aquí, ¿vale? Y no solo vaya a tener estos grafiquitos de toda la vida, ¿vale? Bueno, además, una cosa buena que nos comentáis es que veis que tiene esta previsualización que está bastante bastante bien de los datos. Sino que además, no, te, no solo tenéis los datos de toda la vida, sino que además tenéis los gráficos que podéis adquirir a través de las aplicaciones. Aquí tenía algún ejemplo también, ¿vale? Que, que podía ser. Esta es un, otra aplicación que tienen ellos. Gráfico personal, pues bueno. Digo, cifra del COVID. Vale, podéis ir editando lo, los datos. Bueno, cogió, ha cogido los datos de por ahí, ¿no? Por eso aparece ahí, ¿vale? Fijaros. Podéis hacer grafiquitos bastante chulos con este tipo de, de aplicaciones. Y bueno, ya sí me voy a callar que ya me he pasado de, de la hora y, y tengo mucha carrete. De todas maneras, habéis visto, lo que hemos visto hoy es una introducción súper básica, súper básica, no tiene tampoco mayor historia. <risa> hemos visto simplemente las tablas dinámicas, creo recordar, los gráficos dinámicos, el paquete de de análisis de datos estadísticos vale para previsualización de datos para temas de previsualización hemos visto también toda la parte de formato condicional que también hemos visto hemos visto también en temas de gráficos el tema de los de los mini gráficos que lo tenéis que lo tenéis aquí vale y después simplemente hemos cogido algunos de mis artículos hemos visto los gráficos que he ido haciendo los gráficos no les enseñaba o sea, simplemente los habéis visto para que veáis a lo que se puede llegar ya si queréis otro día entramos en cómo se hacen todas estas cosas. Pero he visto que la edición de los la edición de lo, de los gráficos actualmente ¿vale? es bastante bastante amplia. nos llevaría aquí un poquito. ¿vale? Si queréis un día, podemos ver esto con, con tranquilidad. Toda esta, todas estas opciones que tiene. ¿vale? Pero eso depende ya un poco de lo que queréis representar. Yo os recomiendo que que vayáis viendo un poco qué opciones tiene, porque si no sabéis las opciones, no voy a poder, digamos, hacernos, tener esa paleta que os, permita, que os permita pasar el gráfico. Y ahora sí, me callo. Si tenéis alguna pregunta, vengo por aquí a, a chat. A ver. A empezar ahora porque no voy a ir hacia atrás, ¿vale? Que si no, acaba un lío. Algún paper metodológico. Ahora, vamos a ver, espérate, voy a empezar ahora. Eh, paper metodológico de estado. El todos los tengo algunos, pero os lo paso, si los tenéis todos, ¿vale? Espérate que está ahí la perra que se quiere ir. Que están ahí los bichos. Eh, <coughs> sí, os voy a pasar ahora de esta manera, eh, Mireia, os voy a pasar ahora todos los ejemplos que hemos visto, ¿vale? Con todos los grafiquitos, os lo voy a pasar ahora que los tengo ahí en una... En una carpetita, ¿vale? ¿Alguna preguntilla más? Nada. Bueno, pues si no tenemos, no sé si había echado antes alguna, alguna pregunta, pero bueno, ya sabéis que... ¿Estáis haciendo alguna? Sí, yo a SPSS y Amparo se puede importar y exportar pero, eh, sin problema a, los do, a las dos plantillas, en los, do, los dos sistemas. Ahora mismo, no te puedo decir porque yo llevo sin utilizar SPSS bastante tiempo, ¿vale? Yo sí os recomiendo para aquellos, mira para aquellos que tengáis eh, menos, menos ganas. Yo estoy utilizando ahora también, os recomiendo, y os lo dijo Javi Cantón, de, eh, yo utilizo ahora con mi porque los gráficos son son diferentes. No me permiten esas cosas... De todas maneras, los mejores gráficos que yo he hecho siempre, lo he hecho a través, de, a, través de, de, a través de Microsoft Excel, porque Tablo tampoco te permite en la edición final de eso de señalar un puntito, darle un color y transparencia exactamente, te permite, pero no con ese nivel de, de precisión, ¿vale? A ver, tengo por aquí archivo... no bueno, tengo ahí los ficheros, los ficheros vincular pero bueno, utilizo Tablo, ¿vale? Dale también un vistacillo a todos los que estéis por ahí, le dais un vistazo a Tablo, que te permite hacer la prueba gratuita. ¿Y más preguntas? ¿Esta de SPS? Sí, Alejandro, yo creo que haría falta un segundo curso porque, digamos, esta es que súper introductorio. En este, digamos, este curso es de, para animaros a que utilice y para que veáis las potencialidades que quiere, sobre todo si no queréis enfrentaros a, a software. A mí me gusta siempre o yo llevo utilizando Excel desde que yo toda mi tesis doctoral eh, la, la hice con Excel prácticamente absolutamente absolutamente toda tanto en análisis como, como en diseño gráfico pero yo siempre utilizo un software y lo exprimo ¿Vale? no me gusta estar a probar una cosa y ir cambiando me gusta coger un software llegar a un nivel de usuario super experto y exprimirlo ¿Vale? porque es no única manera que están ahí de, de verdad de manejar una, una herramienta entonces daremos otro curso más, más preciso Sí, la pérdida de eh, estoy leyendo la pregunta de es María la pérdida de resolución siempre siempre existe pero si hace una buena captura de pantalla de un, un gráfico normalmente yo para no, no par de resolución vale lo que hago es que hago buenas pastu, buenas capturas de, de pantalla a ver si me pasa lo mismo con, con este me, eh, aquí Hago así, normalmente... Se, se me, ah, bueno, perdona, que estoy empanado, perdido. En vez de darle a la... Bueno, lo que hago es intentar ampliar siempre al máximo la imagen, intentar abarcar al máximo pantalla, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Hombre, si estáis en biomedicina, necesitáis la precisión absoluta, pero yo nunca he tenido... En, con este método, normalmente tengo otro con el recorte y guardando el formato TIFF, Nunca tiene ningún problema, podéis ver los artículos que tengo, lo, lo podéis certificar, vamos. no tiene ningún problema ¿vale? en la resolución. ¿vale? Este, esta resolución que te, que te va a generar es más que de sobra para un artículo científico que van a publicar en un PDF. Porque el problema de la resolución no está en la resolución del gráfico, pero la resolución estaba antes, cuando la imagen la tenía que imprimir. Al imprimirlo, si sí pierde resolución porque no tiene la misma cantidad de puntos, pero si lo vas a meter en un PDF, no te hace falta tanta resolución porque si le metes mucha resolución, los PDF pesan muchísimo, ¿vale? Entonces, con la resolución esta que te genera incluso un recorte en un, en un formato JPG o en un, o, o en un formato GIF, sería más que suficiente, ¿vale? JPG o GIF son las opciones. Normalmente yo utilizo la opción JPG y tengo por ahí otro programa de recorte que no lo tengo en este ordenador, no me acuerdo ahora cual, exactamente cómo se llamaba, que lo utilizo. Formato TIFF, que gana un poquito más de resolución. ¿Vale? Pero bueno. Mira. Los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos sirven para que no tengas que estar Cristina todo el rato haciendo gráficos nuevos. Sirven, habéis visto. Vamos a ver si tengo por aquí algún ejemplo. Había bueno, cerrado un poco de cosas que a mí se me va la, la cabeza totalmente. Con tanto ventanica. Ah, se me ha olvidado. Ah, bueno, no, no lo he puesto en el grupo. No, dale un vistazo al a librico este, que está estupendo, ese de, de Excel. Ahí vienen algunos trucos interesantes, ¿eh? A ah, ese que he compartido en el Telegram. Vamos a cerrar un momento. Disculpadme que cierre cosillas, que esté aquí un poco liado Ahora, vale. Uh -huh. Ejemplo, universidades. Sí, este. Vale. Si tenéis... con bueno, este no voy a coger... Este, el que tenéis. Si tenéis, imagínate, eh, todos estos datos, una cantidad de datos importante, una cantidad de datos, acabáis de recopilarlos, ya hasta, hasta las narices de los datos, evidentemente, nadie se pone a hacer un artículo científico del tirón con estos datos. Tengo aquí 10.000 publicaciones, tío, hostia, esto es un infierno, ¿no? Un infierno total, ¿vale? 11.000 publicaciones, 11.000 filas, y aquí eh, casi 12 o 13 columnas. Uf. Normalmente hago así, me traigo aquí, le digo, a ver, algún un grafiquito dinámico, niño, aquí le da gráfico dinámico, le doy y digo, ah, vale, perfecto. Y aquí desde mi gráfico dinámico, vale, pues por ejemplo ya podéis ir viendo con tranquilidad, vamos a poner algún indicador, podéis combinando, a ver, por ejemplo yo tengo indicador al métrica y cita. Te pone aquí tu grafiquito y dice, ah, mira, que esto, los datos, parece que tengo un problema, los datos, en esta parte de los datos, ¿vale? Y fíjate, aquí hay un evento gigante que no lo había visto yo. Ah, interesante, ¿vale? Y dice, ¿está pasando lo mismo con la cita? ¿Vale? Ah, no, fíjate la cita y este tiene una evolución diferente, ¿vale? Te pone un poco, analiza los datos. Y si quieres, podéis poner más variables. Está en acceso abierto para que yo Voy a calificar, eso lo voy a poner por aquí. Ahí. ¿Vale? ¿Veis? Ahora me pone, no lo veis bien, porque está en azulito aquí. ¿Es acceso abierto? Sí, no. ¿Vale? Bueno, pero aquí está. Entonces, hay una previsualización de, de los datos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Digo, quiero ver, por ejemplo, aquí, qué revistas tienen más publicaciones. Pongo la revista... Y le digo, cuéntame el número de artículos, el número de DOI que tiene, ¿Vale? Y digo, fijaros que aquí parece una tontería, pero bueno. Y digo, ah, mírate. Más, más archivo es el que más tiene. Después a este, ¿vale? Y esto evidentemente podría hacer muchos mucho tipos de gráficos. Vamos a cambiar el grafiquito para que lo veáis. Vamos a coger este. ¿Vale? Bueno, pues ahí veis. Bueno, estoy haciendo lo rápido y sale... Y se les fría. pero bueno, lo utilizo, como, como te digo, para previsualización de datos. ¿Alguna función para suavizar datos? como para suavizar datos? No sé. Eso no lo hemos explicado, aquí estamos viendo solo datos, pero habéis visto que, que Excel trae cositas de programación con todas las fórmulas que tiene. Para tenéis que dar aquí en fórmulas, tenéis, ya que podría ser esto. Aquí podría ser, todo eso son fórmulas lógica, de texto ahí podía hacerlo, trigonométrica y matemática, podéis calcular lo que os dé la gana realmente, ¿vale? Estadística, mira todas las estadísticas, indicadores estadísticos que podéis calcular, infinito, ingeniería, cubo, información, de todo. En fin, esto es infinito y yo os animo a que, a que la gente que no quiere enfrentarse a programas más complejos, digamos, porque son de programación, a, a utilizar Excel, que hay muchísima información, hay tutoriales por un tubo y podéis ser de todo. Los ejemplos ahora os lo subo. ¿Qué actualización da ESL? Pues en este ordenador tengo el Excel 2013, creo que es. Y en el otro, en el del cuarto, tengo 2007. Por eso me vine hoy aquí, porque tengo allí los... Bueno, en este tengo 2010. Yo tengo un ordenador solo, intento tener un ordenador que es un ordenador chiquitito, ¿verdad? De, de 11 o 12 pulgadas, que en el que hago todo lo de investigación. Para poder moverlo por todos lados y tenerlo todo un poco aquí. entonces tengo los software y todo lo mejor instalado en, este, en esta parte. En este, en este ordenador. Ya me he perdido. Vale, actualización de Excel. A partir de la actualización 2007 podéis podéis pilotar bastante bien la nave. Creo que además, a ver, en el acceso identificado del OGR... Podéis descargar, creo que, alguna de las versiones, no sé qué versión... Ah sí si me voy a entrar, si tengo, si, vaya, qué pesado, tío, están como Bueno, lo, lo miráis, porque eh, tenemos nosotros en la universidad una prueba que podéis descargar con el correo de la UGR, que creo que era 2013, eh, si no me equivoco, creo que sí era 2013, para vale, la 2013 la podéis descargar gratuitamente. Segundo curso, habrá segundo curso, sí, si esto se alarga mucho... La yo utilizo si jimena o vale eh, la herramienta de recorte muchísimo vale y también la de recorte este es todo el día tengo aquí siempre recorte y la otra es la, la más sencilla el blog de notas. con el blog de notas, con, con estas que son las herramientas más zurdas y que nadie utiliza con esta herramienta hago muchísimas Muchísimos de los gráficos Muchísimos de los datos De exportación, importación De formativo de datos Con estas dos herramientas ¿Vale? Con el blog de notas y, y, y eso El libro El que he puesto en Telegram El libro es ¿eh? A ver cómo está por acá Voy a pasar por aquí La leche Me he ido un momento Y había aquí una buena ¿eh? Este Aquí lo tenéis El libro es ¿eh? El libro es, es este. ¿vale? Es un libro que hemos recomendado que han acceso abierto de, de Springer, vamos a abrirlo, verdad es que, y, y yo creo que deberéis darle un vistazo, si os ha gustado el curso y animáis, ya habéis visto una cosa, que todos los artículos que he mandado están publicados, gran parte de ellos en revistas del Q1, en las mejores revistas de mi área, o sea que no que podéis utilizar Excel para publicar las mejores revistas, ¿vale? Una cosa no, no quita a la otra, no hace falta eh, aprender un curso de R de 500 horas y, pro, y programar aquí como si fuera Bill Gates, ¿vale? Con soluciones caseras, con herramientas con herramientas que controláis, el recorte, esto, el PowerPoint, esto podéis hacer composiciones muy chulas. Aquí en este libro, en ese data análisis, yo estuve, estuve el otro día, un par de tardes, he estado, he estado leyéndolo y tiene capítulos interesantes, ¿eh? os recomiendo que le deis, además está muy bien escrito, es muy didáctico y está muy bien escrito. Yo recomendaba que le dierais un vistazo aquí al capítulo 2, ¿vale? Bueno, yo le daría un vistazo a todos si fuera, este libro debería ser como, como vuestra vuestra Biblia, ¿vale? Aquí vais a ver muchas de las cosas que, que, que hemos visto en este curso, ¿vale? Y de todo lo que podéis Podéis ir haciendo. Vale, además, está hecho también con, con el 2013. Aquí os podéis encontrar algunos de los gráficos y después técnica avanzada de análisis de datos. Lo bueno que tiene es que aquí van a explicar con muchísima claridad cómo hacer el gráfico, cómo editarlo, en fin. Tiene diversos ejemplos que podéis seguir. Ahora si vemos algunos chulos. Vale, que podéis seguir y podéis aquí, vale, ir editándolo en vuestro ordenador, viéndolo aquí en, pan, eh, en pantalla. Más cositas, vamos a ir, vale, el enlace al ESER, la herramienta de recorte y vamos a ir cerrando. Vale. Vale, vale. Sí, como comentaba Francisco Javier, a partir de 2007 nos vale todo. Sí, voy a poner los ejemplos, ejemplos, ahora ahora lo preparo una carpeta en zip, Vale, y, y os mando los ejemplos con los gráficos para que lo tengáis, ¿vale? Y podéis verlo con tranquilidad. Eso lo, lo tenía preparado. pasa que nos queremos dar tiempo a subirlo. Vale, yo estoy de acuerdo con lo del curso, porque a mí me gusta mucho, mucho Excel y si queréis, hacemos un día un cursito de ya un poco, co cogemos un caso práctico y ya vamos a como cómo se hace, ¿vale? Ahí... Un poco ya viendo cómo se hacen esos sombreados, ¿vale? Y os doy también un poquito de, de nociones sobre diseño de, de gráficos científicos. Aquí ya os he dicho que lo que os quería es que vierais. Tenía una herramienta estupenda y, y, y, y que yo creo que prácticamente todos infrautilizamos. ¿vale? Bueno, pues nada, me despido. Estaré por el Telegram. Ya he visto que últimamente he estado no estoy mucho por el Telegram porque es que estoy... Me están friendo por todos lados, ¿vale? Entonces me meto a lo mejor un par de veces al día, pero a medida de posible siempre intento responder las preguntas. Ya veo que también vosotros estéis autogestionando, ¿vale? Muy bien, pues un abrazote y ya está. Paciencia con el confinamiento. Un abrazo fuerte, un abrazo...